It's time for, time for two, it's time for, time for two, it's time for, time for two, it's time for two. Puchrech es un pueblo de la comarca del Bargadá, provincia de Barcelona, bañado por el río Llobregat. La industria textil fue la base económica del municipio durante muchos años, llegando a tener hasta siete colonias industriales en la época de más auge. Pero hoy en día, solo quedan los viejos edificios como recuerdo de ese esplendor económico. De aquí es Joan Figuls, geobiólogo e interiorista de profesión, que ha revolucionado al pueblo con una idea, descabellada para muchos, interesante para muchos otros. ...ha elaborado un mapa de las corrientes subterráneas de agua que hay en el municipio... ...y organizado un recorrido para enseñar a los curiosos... ...a detectar y sentir en su propio cuerpo esas corrientes. Y diréis, ¿para qué? Pues la fricción del agua con el subsuelo crea unos campos electromagnéticos que... ...aunque sean de una frecuencia muy sutil, todo el mundo puede sentir... De hecho, nuestro cuerpo lo percibe, aunque no seamos conscientes de ello. Dormir encima de una corriente subterránea y, por tanto, de su campo electromagnético, genera estrés a las células de nuestro cuerpo. A esto se le llama dormir encima de una geopatía y puede causarnos molestias, como por ejemplo insomnio, en casos leves, o enfermedades más graves tras una larga exposición. Hay una manera muy fácil en, en, en que po podemos sentir estas radiaciones que las sienten entre un 30 y un 40% de las personas y es poniendo los brazos estirados con, el, con los dedos índices juntos, y avanzando. Cuando entremos en la corriente veremos que el brazo izquierdo, mayoritariamente el izquierdo, pero también puede ser el derecho, viene hacia nosotros. ¿Por qué se pasa esto que se desequilibran los brazos? Porque el agua, en fricción con el subsuelo, genera un campo electromagnético y hace que cuando nuestro cuerpo reciba este estrés, se estrese to todo el cuerpo entero y hace que en alguna parte del cuerpo nos marque que está estresada. El Ayuntamiento de Puigreche ha sido pionero en España en este aspecto y ha encargado a Joan Figuls el estudio detallado de todas las corrientes subterráneas del municipio y lo está usando como revulsivo turístico. Ofrecen una experiencia sensorial original, como es aprender a detectar por uno mismo esas vías de agua ocultas como hacían los antiguos zauris. ¿Cómo a un ayuntamiento se le ocurre hacer, encargar, un estudio de las corrientes subterráneas del pueblo? Pues mira, nosotros cuando empecemos a empezar a hablar de, de hacer alguna cosa de este, estilo, de, este, de este estilo, lo que hicimos primero es hablar con el juan con el Juan Figultz. Él nos dio una idea de lo que podía ser y cómo se podría hacer y luego nos enseñó dónde estaban estas corrientes y e hicimos una, una, unas pequeñas pruebas. O sea, fuimos a, primero fui yo a ver con él dónde está, si yo sentía... ...estas corrientes, uno no las sentía... a empezar a sentirlo... ...pensé que tenía... ...que era una cosa que, que podíamos tirar a, para adelante... ...pero siempre... ...contando con, con el equipo de, del ayuntamiento... Que, ...que también estuvieran de acuerdo... ...y luego fuimos a hacer todos una, una salida... hicimos una salida, nos fuimos a... ...en medio del pueblo para ver estas corrientes... ...y sí que encontramos que muchos de los... ...de los concejales... Eh, ...vieron que, que sí, que realmente sentían... ...que realmente veían... Que, ...que aquello era real y que no era una ficción... ...y eso nos ayudó mucho, me ayudó mucho... ...para poder hacer todo este plano... ...esta, esta idea que teníamos... ...y conseguir que, que esta idea se hiciera con un proyecto... ...y este proyecto pues salirá un, un mapa... ...como habéis podido ver anteriormente... Y, ...y luego de aquí pues una idea turística real... ...que es unas salidas para poder ver... ...estas cúrneas notaránicas enseñando al pueblo" que era una cosa pues que nos hacía mucha ilusión, que fuera de una manera diferente y que encima pues sea sensitiva, que es una, una forma de, de, de romper un poco las, la, las típicas salidas de, de que se hacen en, en los pueblos cuando vas a ver la, las diferentes pues, no sé, las iglesias o, o el ayuntamiento o el centro del pueblo. O sea que personalmente experimentaste la presencia de las corrientes, ¿puedes explicar un poco qué, qué, qué sentías? Bueno, la, la, la, la debilidad muy importante la debilidad de, de, de hacíamos una, una pequeña prueba muy muy sencilla que era todo esteras el, el brazo eh, y donde no hay una corriente tienes fuerza ves que tienes la fuerza y donde hay una corriente veías como, como el brazo no podías no podías hacer esta fuerza para arriba claro eso en el mismo sitio o al lado del sitio donde estabas y comprobar esto te das cuenta de que hay alguna cosa que no, que no cuadra con, con lo que es habitual. Y eso nos hizo, como a mí me hizo pensar, que, que, que había una cosa más, que, que, que, había que, que no solo es lo táctil, también, también hay energías, y estas energías también las encontramos, por, y que nuestro cuerpo también lo encuentra. Un grupo de amigos hemos decidido visitar Putrech y experimentar en propia piel la propuesta de Joan. Muchos de nosotros vamos provistos de péndulos o varillas para comprobar con nuestras propias herramientas el curso de las corrientes subterráneas. Todos los artilugios parecen dar la razón a Joan y empezamos a detectar fácilmente las corrientes. Ya sabemos que no podemos dormir encima de ellas, pero... ¿para qué más nos puede servir saber localizarlas? Bueno, las corrientes, las corrientes de agua lo que hacen es eh, elevarte y hacen que sea más fácil su, subir una escalera o puedas hacer una actividad física. En, eh, en un campo de, de fútbol eh, pues si hay corrientes, que hay en todos, hay mucha más facilidad de que sea más fácil que no, que no te canses tanto. Es curioso porque ahora a comentar esto, hay un campo de pádel aquí y hay dos equipos que me comentaron una cosa. Sí. Si, Siempre jugamos los mismos y siempre ganamos en el mismo campo. Pues en este campo hay una corriente y en vale. el otro no. Pero en este caso, que las escaleras están construidas encima, ¿quiere decir que los que construyeron esta escalera fue hecho es proceso porque estaba la corriente aquí? Sí, sí, sí. sí. ¿De cuándo datan, lo... datan estas escaleras? Pues no tengo ni idea, pero estas esta, está, esta, 100 años seguro. ¿100 es, años mínimo? Sí. O sea que este conocimiento se había utilizado aquí, sí, sí, en sí, una escalera. Sí. sí, sí, en una escalera y en, y en muchas cosas que iremos viendo. Vale. Aquí he podido agafar si yo puedo comprobar como está construido, ya que también la escala, donde está igual. Y yo allí, cuando entré, yo creo que ya allá las tres. Allá igual, es bien, bien las escalas para poder pujar. Esa dica, tú que dices que, que la escala, las es va a construir aquí perquè et porque per pujar. Ja de la... com que veáis la corriente. Y aquí es un fallo para construir unas escalas. ¿No necesitas las tres para entrar? Yo aguanto lo difícil. Dolo. Porque es difícil hallar de una punta, porque una, una, cosa que no, que no he dit, una cosa que no he dicho es que estas radiaciones aguantan menos los edificios, sólo que las construcciones aguanten menos. este edificio va a ser un cruzamento para allá, un cruzamento allá y un cruzamento aquí. Fiquen o sea, dentro del edificio y pasen, eh, Unas correntes que atraviesan, para en pasen ya al cruzamento. Sí, hay, ¿tú? ¿tú? Sí, hay gente... Las corrientes de aguas hace que los edificios aguanten más, los puentes aguanten más, las presas aguanten más. Hace que, te, que tengamos una actividad eh, que no nos cansemos tanto cuando estamos encima de, de, de estas corrientes, pero que dormir durante años encima de estas corrientes, dependiendo de la intensidad, el tiempo de exposición y, nat y naturaleza de la persona, según muchos estudios de médicos y mucha gente que lo ha estudiado, pues puede llegar a perjudicarnos de una manera importante en nuestra salud. Aquí podemos ver un camino de R, ¿eh? y eso es el camino. Veis, esto es la ampliada. Aquí, Aquí trobareu igual. Si entreu, lo feo o lo con bugueo, cuando entreu aquí, solo entrar dentro de la corriente, ya, y aquí os pasará igual. Y aquí es feo, y sugeu, a la que entreu aquí, bueno, porque el es como las cosas se construyen. Uh, uh, causa. Ancurechamiento. A que el que va a fer servir para el filho. El aquel que, una, que un gente que va a construir todo va a hacer todo o sea, o era que en un artes o más de tiempo sobre de aquí. Hay personas que, que el, el estrés que les produce estas corrientes, esta radiación del subsuelo, les produce, di, di, se lo puede producir de diferentes, de diferentes maneras. Algunos lo comprobarán así y el brazo se le irá arriba y abajo, otros lo harán así y otros les, les producirá calor o incluso frío a veces. Como curiosidad añadida, nos enteramos también de que los grandes oradores de la Antigüedad, que tenían un lugar especial desde el que siempre hablaban, el púlpito, al parecer escondían un pequeño secreto. Tú puedes es es decir una frase, ¿eh? decir, hoy hace un sol, dices, la frase la dices en el sitio donde hay una corriente de agua o un cruce de aguas, dices, hace sol. Y te vas fuera del sitio donde hay la corriente de agua y dices, ¿qué hace sol? La gente de alrededor se, se les pregunta en qué sitio les ha gustado más. Y veréis que el 90% de personas opinan que el cruzamiento de aguas es donde les ha gustado más la misma frase, lo cual quiere decir que desde estos puntos eh, es donde se expresaban, había los oradores, había los puntos, de los altares, las partes sagradas usaban esto para llegar a la población de una manera más sutil. Pero la investigación de Joan Figuls va más allá de detectar las corrientes. Está convencido que desde los siglos IV o V los pueblos y ciudades se fueron construyendo a propósito encima de corrientes de agua subterránea, es decir, ...colocando expresamente a los ciudadanos bajo el influjo del campo electromagnético de las corrientes. Principalmente los edificios públicos como ayuntamientos, escuelas, centros culturales, centros médicos u hospitales. Según sus hallazgos cartográficos, solo durante los últimos 30 años habría dejado de construirse de este modo... Y tú investigando has encontrado que estas construcciones han, se han hecho encima de las corrientes de manera voluntaria. Bueno, yo lo que he encontrado es que estas, estos edificios se han construido encima de estas co corrientes de agua. Lo he comprobado con otra gente, lo hemos comprobado hoy con vosotros, la mayoría ha comprobado que, que, que es así, que cuando pasas encima de, de estas corrientes produce un estrés, y este estrés es el que nos puede llegar a enfermar con el paso del tiempo, dependiendo de la intensidad, el tiempo de exposición y la naturaleza de cada persona. ¿Y por qué alguien querría hacer esto de manera...? Pues no tengo ni idea, la verdad. Esto puede producir un debilitamiento. No sé a quién, le, en todos estos años que se ha hecho todo esto, a quién le, le podría haber interesado. No, no tengo ni idea. ¿Desde cuándo has encontrado que ocurre esto? Bueno, yo he hecho investigaciones con poblados ibéricos y estos poblados ibéricos estaban. Las, las viviendas donde ellos estaban, estaban construidos encima de lugares limpios. Los lugares de culto estaban construidos encima de corrientes de agua subterránea y ha sido a partir de. supongo que del, de, no sé, de, de, del siglo V hacia aquí. Que, que creo yo que se ha ido construyendo hasta finales de los años 80, principios de, de, de los 90. O sea que 80-90 esto para. Sí. ¿Y yo, esto lo achacas a algo? Supongo que a finales de los años 80, principios de los 90, pues a lo mejor ya no lo podían controlar o ya no tenían el poder para hacerlo de la manera que, que, que lo hacían y, y, se, y se terminó. No, no, ya a partir de entonces ya se han construido las casas, pues ya donde donde, donde, donde quieren donde han querido. ¿Has investigado muchos pueblos en Cataluña? Pues sí, he investigado muchos pueblos en Cataluña, he investigado pueblos fuera de que, en diferentes puntos de España, en Europa y, y bueno, todo, todo no es solo aquí, sino es, yo, yo diría que es en toda lo que es la zona que pertene, que pertenece al cristianismo. ¿Has publicado esto en algún sitio? No no, no, no lo he publicado en ningún sitio, porque como, como he comentado antes, antes tenía que buscar una solución para, para solucionar este tema, ya que esto hace años ya que, que lo conozco, pero hasta que no he encontrado una manera de apantallar estas radiaciones, pues no lo, dado, no, no lo he dado a conocer, porque si no hubiera formado parte del problema en vez de formar parte de la solución. Aquesta tenemos las va a construir un arquitecto que va a apoyar a Barcelona, precisamente, que estas casas eran de gente tenían conexión con el clero, y que estas casas es las va a construir habitando las correntes. Y que estas casas podían comprobar que cuando se acaba la casa comienza una corriente cuando se acaba la otra comienza la otra. No hay de no dentro, y bueno, es la, es la casa que Dios, aquí esta casa sí que es va a construir. A con mi intención es que quedes net. Joan ha encontrado también algunos lugares donde, sorpresivamente, la radiación de las corrientes se ve atenuada o desaparece de repente. Estos lugares suelen ser iglesias o casas señoriales. Esto indica que hay alguna manera de controlar esta energía y que este conocimiento era conocido y aplicado por antiguos arquitectos o constructores. Y ahora que aquí queda el ternoal. Donde yo me he hecho el edificio. El edificio es Y hay gente que han trabajado aquí dentro. Y uno, que ha una pau, que está bien. Y cambié, chicos, a la otra parte. no sabes qué No, yo no sé. Yo me imagino que. Yo no sé. He probado lo que he probado. Pero ¿puede ser que utilicen materiales? Yo creo que no. Yo creo que son emisiones de donos de forma. Emisiones de donos de forma. Sí las formas meten unas emisiones donde cuando estas emisiones donde según como pueden atenuar o pueden aumentar según el principio de, de energía tampoco soy un técnico eh, aquí hay la corriente que entra si te piques así y estás desequilibrado si aquí estás desequilibrado si aquí estás desequilibrado si te aquí y se acabar? acabado la corriente no no, por aquí. La cosa es la forma. Bueno, sabía sí, sí. algo que hay aquí. Algo que hay aquí que a ocupar. -hi. Aquí no tenemos no la corriente, eh? aquí si está no la china, no tenemos la corriente. Pero a la que arriba aquí, que es donde ya el cargamento de corriente, aquí no hay arre. Aquí es donde se está el amo. Mirán y ya qué tipo de energías, qué tipo de situación pasa tomando la mar del de Montserrat, pasa tomando de de la mar del de Carao, y ya que el momento corriente, allá, allá, allá, allá, se acaba. Sí. Y el tema de la salud, el tema de que las uh, corrientes estén debilitando la salud de las personas, eso nos no ha hecho pensar a ver si se puede hacer algo al respecto. Vale, es un tema más delicado. Desde un ayuntamiento decir. ...que si estás en un cruce de diferentes energías... ...allí puede ser negativo y que tu cuerpo... ...cuando vas a dormir, por decirte algo... ...no regenera suficiente y luego eso puede provocar... ...que estés más debilitado y que puede conseguir... No ...se sé, puede pasar diferentes cosas de salud... ...claro, es un entendimiento que hay que hacerlo de otra manera... ...no se puede hacerlo bien así... ...lo que pasa es que con estas salidas... ...lo que sí que consigues es... ...que la gente sea consciente... ...de que puede pasar una cosa de estas... ...y luego a partir de aquí pues la gente hay que, hay que explicarles que si tú estás en un sitio, eh, la gente entiende muy bien el fenchui. Pues se entiende muy bien el fenchui, si lo pones aquí, lo pones allí, estás más tranquilo, pues también hay que saber entender las energías de, que hay en, en, en nuestro debajo de nuestro, don, cómo se puede conseguir eh, de alguna manera sentirlas o no sentirlas y si... Sí, ...tú puedes regenerar, por la noche regeneramos nuestro, nuestro cuerpo... ...pues si tú donde estás en un sitio no puedes regenerar... ...pues que eh, alguna cosa pasará. Quizás no estemos tan lejos del tiempo en que nuestras casas... ...o aún más importante, nuestros hospitales... ...sean verdaderas casas de reposo. Se construyan en sitios limpios, es decir, sin geopatías en el subsuelo... ...sin wifi en las habitaciones, lejos de antenas de telefonía